gracias por venir al Fairless Cities. Este es el, el taller de cómo organizar una plataforma municipalista, estructura y confluencia. Sabemos que es una de las características del municipalismo, construir desde abajo, de una manera feminista, de otra manera, y que pase los límites de los partidos tradicionales. Tenemos hoy cinco experiencias interesantes que han hecho esto y que han tenido que afrontar los retos de un contexto los retos de unas eh, entidades y unas organizaciones preexistentes que han participado en la construcción de estas nuevas plataformas y, sobre todo, han tenido que dar respuesta organizativa y crear una nueva cultura, o la están creando, ¿de acuerdo? Las personas que tenemos son a Susana Segovia, de la Dirección Judicial de Barcelona en Comú, Karen Tepp, de Ciudad Futura, eh, Mariano Fernández, de Marea Atlántica, Mercedes Estebanes de Guañén-Badalona, y Chávez Martínez de Tarrasan Comú. Cinco experiencias, como os digo, de éxito y que pueden darnos muchas claves de cómo afrontar una organización que pase los límites. ...y que genere pues, lo que queremos desde el municipalismo. Sin más dilación, porque vamos ya con el tiempo justo... ...y seguro que tenéis a escucharos a ellos... ...les paso la palabra, explico un poco la dinámica... ...cada una de ellas dará las claves más importantes... ...de la creación de su organización y proceso de confluencia... ...en su contexto, aquello más característico... Después pasaremos a una fase de preguntas más sobre lo concreto que hayan explicado y después abriremos una parte de debate. La idea del debate es ver si realmente aquello que han tenido que afrontar se está logrando, sobre los retos y si sobre realmente se consigue a nivel organizativo dar la respuesta a aquello que se planteaba inicialmente, porque también hay una fase de evaluación que debemos hacer todos en la construcción de nuestros procesos organizativos, ¿de acuerdo? Pues adelante, empieza Susana y como por orden que he citado, Susana, Karen, Mar Mariano, Mercedes y Xavi. Adelante y muchas gracias a todos. Hola, buen día, buenos días a todos. Paso al castellano que creo que nos vamos a entender mejor todos, ¿verdad? Hablo un poco castellano-ecuatoriano, pero no, pues, pues soy de aquí, por ejemplo. ¿De dónde eres? ¿Cuánto llevas aquí? Bueno, pues sí, yo soy Susana Segovia, cuando empezó esto de lo que fue Guañén Barcelona, ¿no? en el año 2014, empezaron varios grupos a encontrarse y a conspirar esta idea de crear una plataforma ciudadana, una candidatura municipalista ciudadana. Creo que hay tres cosas importantes que hay que destacar de esos inicios. ¿no? La una... Es de quién es la iniciativa o de quién es la idea o quién es que pone la hipótesis a validar ante la ciudadanía. En nuestro caso fue claramente un grupo de ciudadanos y ciudadanas, de gente vinculada a movimientos y organizaciones sociales, muchos de ellos que habían participado en el 15M, pero también otra gente, como yo misma, que acaba de aterrizar después de 12 años en el Ecuador, que nunca había hecho política aquí y que cuando vuelvo me encuentro que hay esto y que en esto sí me quiero meter. De acuerdo, Entonces, empieza siendo un montón de gente que comparte espacios afines, luchas afines y ganas de cambiar las cosas que llevan mucho tiempo intentándolo en las plazas, en las calles, y en las reuniones, y en las asambleas y en los congresos, pero que siempre te encuentras como un techo, como un tope, y se dice es el momento. Hay otro factor clave en el caso de Barcelona y lo visteis ayer muchos y es Ada Colau, ¿no? O sea, el hecho de tener una figura que mediáticamente, políticamente y socialmente se había hecho muy fuerte a través de su papel en la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca. Esta figura fue clave para conseguir después la confluencia con los partidos políticos en Barcelona, es decir, era alguien incuestionable, para todos. O sea, nadie ponía en duda quién tenía que ser de alguna forma la persona que lideraba y que ponía la cara a esta plataforma ciudadanista. Y la tercera fue la hipótesis de validación. O sea, nosotros hicimos una hipótesis. Creemos que una candidatura ciudadana, municipalista, que invita a los partidos de izquierda y a los partidos que buscan una transformación de Barcelona a sumarse, a poner los objetivos por delante de las siglas, es buena. Pero no lo sabemos, porque si no es una candidatura ciudadanista, no va a funcionar. Y pusimos a validar, es decir, a recoger, nos pusimos a recoger al menos 30.000 firmas en dos meses. Las superamos con creces y fue a partir de esas 30.000 firmas, de esa validación ciudadana, que salió adelante y se lanzó Guañé en Barcelona. Después, por historias varias que no me alargaré, se cambió el nombre a Barcelona en Común, pero sí que se hizo desde esta plataforma, entonces ya sí un llamamiento a los partidos políticos que había en Barcelona, los que eran del sector que nosotros considerábamos progresista y que podía sumarse a una fuerza de cambio, de que se sumaran a este proceso. Y empezamos a probar si las cosas funcionarían o no funcionarían con las jornadas de código ético. O sea, nosotros sí que poníamos muy por delante que esto tenía que ser una candidatura de renovación, y de, ética, de la ética política, de una manera diferente de hacer política. Por tanto, primero pongámonos a trabajar y a hablar a ver si entendemos lo mismo de qué es esto de la renovación y de la ética política, porque es como un primer paso base para saber si después efectivamente vamos a poder seguir. Me falla un poco la voz, ¿eh? Entonces, la elaboración del código de ética política de lo que sería Barcelona en Comú fue como un primer ejercicio de ponerse a trabajar con los otros partidos. Fue un ejercicio muy intenso muy de darte cuenta de qué, hay de qué hay de posible, qué no hay de posible, cuáles son las cargas organizativas, las mochilas que todo el mundo lleva detrás, ¿no? no solo los partidos, sino también las personas que venimos de diferentes trayectorias sociales y organizativas, y fue un ejercicio, creo, en muchos casos de generosidad, de generosidad y de, bueno, yo soy un poquito aquí, tú sabes un poquito allí, bueno, yo esto creo que no, yo esto creo que sí, había claramente dos posiciones de la gente que nunca había hecho política institucional, ¿no? los que veníamos realmente de la calle, con la gente que sí había hecho política institucional. Las perspectivas eran muy diferentes. Yo creo que dos años después, ahora es más fácil que los que no habíamos hecho política institucional entendamos por qué nos decían algunas cosas en aquel momento, ¿no? que nosotros, ¡ah, ¡Oh, no! Esto no puede ser. Y nosotros ya veréis, ya veréis. Y dos años después, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pues esto es, este aprendizaje de construcción conjunto, que cuando resulta que te presentas y ganas unas elecciones, dices, glups, ¿y ahora qué? ¿no? Entonces, fue un proceso intenso, se quedó por el camino uno de los actores que para nosotros era clave en este proceso, que era la CUP, Capgirem Barcelona en aquel momento. Yo creo que se puede hablar mucho de por qué quedó fuera, pero una de las cuestiones principales creo que fue el objetivo, o sea, nosotros éramos una candidatura cu cuyo objetivo era ganar y gobernar la ciudad de Barcelona, la CUP no tenía exactamente ese objetivo. La CUP quería entrar en el gobierno de Barcelona, pero no a gobernar, sino a hacer oposición, a, a levantar información, a levantar alfombras, no a gobernar. Entonces, es cierto que eso, por ejemplo, a la hora de elaborar el código de ética política, pues no es lo mismo unos principios y unas maneras de hacer cuando lo que aspiras es hacer un gobierno que cuando lo que aspiras es hacer un grupo de oposición. Entonces, bueno, yo creo que fue como la principal razón total que seguimos adelante y finalmente se cerró el acuerdo de confluencia con Iniciativa per Cataluña, Esquerra Unida, Pudem y Proces constituyen Y lo que había sido Guañem, que era este grupo impulsor ciudadano. Y a partir de aquí se pasa a llamar Barcelona en Comú. Les adelanto al final, ganamos las elecciones, ha colado la alcaldesa, y durante todo este tiempo nosotros siempre trabajamos en una cosa que le llamamos muy poco atractivo, estructura organizativa fase A, fase B, fase C, fase D, que es súper motivante. La fase A fue de cuando tuvimos la genial idea a cuando nos validaron las 30.000 firmas y nos lanzamos públicamente como candidatura. La fase B fue cuando empezamos el desplegamiento en los barrios y los ejes sectoriales, empezó a sumarse más gente y se hicieron todas las negociaciones y acuerdos con los diferentes partidos políticos. Eso duró aproximadamente hasta febrero del 2015. Las elecciones eran en mayo, ¿no? Ahí en plan, había alguien que siempre nos decía... Quedan 120 días, quedan 100 días, y nosotros, no, no, no sabemos todavía si hacer primarias o no, espera, que nos lo tenemos que pensar? Bueno, eso juega mucho, ¿no? Los ritmos de la política, las instituciones electorales con los ritmos organizativos, que yo creo que es una de las tensiones que después en el debate seguro que afloran, ¿no? Los diferentes ritmos y velocidades de hacer política. La fase C que empieza cuando se firma el acuerdo de confluencia y que prevé unos organismos de gobernanza de la candidatura, de transición, hasta después de las elecciones. Aquí entran los partidos, en la coordinadora de Barcelona en Comú, a través de cuotas, es el único momento donde hay cuotas de los partidos políticos, y empiezan a entrar, a participar y a trabajar activamente en Barcelona en Comú, en las comisiones, barrios y ejes, gente que era militante de otros partidos políticos. La lógica de participación en Barcelona en Comú siempre es desde los espacios de trabajo. Desde los espacios de trabajo accedes a lo que es la coordinadora. ¿de acuerdo? Esta fase llega aproximadamente hasta julio del 2015, después de ganar las elecciones, y durante todo este tiempo también se desarrolla lo que llamamos la fase D, que es la que empieza después de las elecciones y es la que llamamos ya la fase de confluencia. Ya no hay cuotas de partidos políticos en ningún sitio, la única forma, y tenéis el, bueno, en la ficha hemos pasado está un poco los, los links a los documentos, los espacios de toma de decisiones en Barcelona en Comú son la Asamblea del Comú, que sería todos los inscritos en el registro digital, que es uno de los elementos que todavía tenemos que trabajar y desarrollar mejor, no lo tenemos todavía bien implementado. Lo que es el plenario de Barcelona en Comú, donde participan las personas activistas de Barcelona en Comú, es decir, que están en alguno de los espacios de trabajo de la organización, ejes, barrios, comisiones, grupo municipal, ¿sí? la coordinadora, que son 40 personas más suplentes, que se conforman de varias maneras, se conforma por una dirección ejecutiva que se elige directamente, de 8 personas, Aquí, yo. 10 personas llamadas los representantes del común, es decir, que se eligen también por votación y no tanto por delegación de uno de los espacios de trabajo, que es la manera de que participe gente que a lo mejor no es muy activa en espacios de reunirse cada semana, pero que sí tiene vinculación con el proyecto. Y personas, aquí sí, delegadas por las asambleas de barrio, por los ejes de trabajo o por las comisiones técnicas. Y esto es un poco la estructura de trabajo de Barcelona en común. ¿Cuánto me queda? <risa> y en el debate os explicaré cómo nos va con el grupo municipal. <risa> Ok, bueno, buenos días a, a todas y a todos. Eh, mi nombre es Karen Tep, soy de la ciudad de Rosario, del partido de movimiento Ciudad Futura. Eh, la ciudad de, de Rosario, quienes viven acá la pueden conocer más por Messi eh, y el mundo entero por el, la, ser la, la cuna del Che Guevara. Eh, bueno, nosotros en realidad, la ciudad de, de Rosario, les cuento un poquito algunos datos claves para entender la, la ciudad y después eh, un poco más sobre nuestra experiencia y, y de qué hablamos cuando nos, nos referimos a un partido de movimiento. Eh, la ciudad de, de Rosario es la segunda o tercera ciudad de Argentina, digamos, disputa ahí con la ciudad de Córdoba. Sé que acá hay alguien de Córdoba, así que no voy a decir que somos la segunda porque vamos a entrar en conflicto. Eh, tiene alrededor de un millón de habitantes y como datos, digamos, como para tener una referencia más institucional si se quiere eh, nosotros tenemos una separación bien clara entre el poder ejecutivo local y el poder legislativo local digamos no se conforma a gobierno sino que se elige digamos por voto directo a, al alcalde o intendente en nuestro caso y por el otro lado a los concejales y funcionamos como estructuras autónomas unas de otras digo porque es una diferencia bien clara eh, a la hora de pensar después el, el desarrollo más o la participación en el en el gobierno y por el otro lado tenemos una una realidad digamos que tiene que ver con eh, un grado de, de exclusión y de desigualdad muy grande en, en nuestras ciudades particularmente eh, en la ciudad de, de rosario según el, el un último censo que hubo organizado por los movimientos sociales a nivel país eh, dos de cada diez familias de nuestra ciudad viven en barrios populares esto quiere decir en lugares donde hay una un acceso a la tierra eh, o al suelo muy precaria eh, y por el otro lado carecen de los servicios básicos indispensables. Energía, agua, eh, bueno, ni hablar el resto de, de los servicios. Pero bueno, eso es una, una realidad, digo, como para tener algunos datos de, de qué situación o de qué territorio estamos hablando. Eh, ¿Nosotros por qué hablamos de, de partido de movimiento? Por un lado, porque Ciudad Futura es, de alguna manera, eh, un proyecto político que es síntesis de dos movimientos sociales de la ciudad de Rosario. Eh, dos movimientos sociales que llevaron adelante desde hace ya más diez, de 10 años de militancia, dos luchas estructurales, entendemos nosotros, de la ciudad. Eh, el movimiento Giros, por un lado, de donde vengo, que tuvimos una pelea y la seguimos dando muy fuerte por el, la defensa de la tierra, digamos, de las últimas tierras que quedan en la ciudad para pensar un proyecto de urbanización distinto que pueda justamente atacar esta fragmentación urbana y social que vivimos. Y por el otro lado, el movimiento 26 de junio, que eh, son compañeros que vienen de dar una pelea eh la verdad que muy dolorosa pero muy digna que fue la construcción de, de justicia eh, a partir del de, eh, tri, el triple crimen de, de tres compañeros de nuestra organización en manos de, del narcotráfico, digo, esa realidad de la fragmentación social y urbana hace posible que las economías delictivas se instalen en, esa, en esos territorios segregados y puedan a partir de ahí desarrollar eh, sus economías con grados de violencia realmente antisi, altísimos la ciudad de Rosario, digamos, cuadriplica la tasa de homicidios que tiene nuestro país. Y sobre esa realidad trabajamos y de esa realidad es que surgen nuestros movimientos que en el año 2012 empezamos a construir, digamos, la idea de eh, empezar a, a presentarnos y, y ofrecer una alternativa política de gobierno en la ciudad de, de Rosario. La ciudad de Rosario hace más de 20 años que está gobernada por el Partido Socialista que es en línea con el PSOE de acá eh, tiene por el otro lado un crecimiento muy importante de, del partido de Macri a nivel nacional que es el pro que vendría a ser eh, el PP y lo más rancio y conservador que se pueden imaginar básicamente es el gobierno de los empresarios eh, es la primera vez que la derecha decimos nosotros llega al poder eh, por las vías democráticas en nuestro país digamos entonces esto la verdad que es un dato y ese que Crecimiento se está dando también en, en las ciudades y hoy el, el PRO es una de las principales amenazas para, para nuestra ciudad. Y después nosotros los argentinos tenemos una realidad particular que es el peronismo, que, que es algo que no ocurre en ninguna parte del mundo y que sin lugar a dudas hace que, que sea muy distinto porque, bueno, hay peronismo de derecha y hay peronismo de izquierda y eso hace que, que de acuerdo a quien esté conduciendo en esos momentos el movimiento, eh, uno pueda sentirse más allegado ¿no? a, a las ideas de, de ese partido. Eh, pensamos lo del partido de movimiento también, no solamente por este origen en los movimientos sociales, sino por la idea de poder pensar la participación en las instituciones desde otra lógica, digamos poder eh, cambiar esa racionalidad eh, estatista de ocupar el Estado, digo, hay una lógica que tienen los partidos políticos tradicionales que es ocupar el Estado y de alguna manera eh, se tiene poder o no se tiene poder a la medida que se está en el Estado o no se está en el Estado y esa es la disputa central. Eh, los partidos de movimiento, por el contrario, lo que queremos es una ocupación política territorial del Estado y de las instituciones, digamos. poder pensar nuestra, nuestro tránsito en las instituciones estatales con otros fines. De alguna manera eh, le decimos a veces que estamos peleando por entrar en el Estado tipo eh, caballo de Troya para poder de alguna manera desde ese lugar fortalecer lo que está pasando afuera. Entonces ahí cambia también la idea de eh, este partido o, sea, o la lógica que tienen los partidos tradicionales que es la de la representación digamos, la del de vínculo de una persona, un voto, y que hay como una relación que pareciera que es unívoca. Por el contrario, nosotros entendemos que los partidos de movimiento tenemos que expresar la sociedad, por lo tanto, tenemos que expresar lo múltiple, lo diverso. digamos. Es imposible que en nuestro caso nos han votado 90.000 rosarinos, que 90.000 per, eh, personas piensen exactamente igual en todo. Digamos. Creo que en realidad lo que estamos haciendo es la expresión de, de algunos sentimientos, de algunas ideas, que por supuesto después en cada una de las decisiones podemos llegar a, a tener eh, diferencias. Y por el otro lado, la, el Partido de Movimiento para nosotros tiene un rol central que es la idea de la prefiguración. Que yo yo no sé si está de alguna manera internacionalizado este concepto, pero para quienes venimos de, de Argentina eh, hubo una construcción muy importante, teórica y política con la idea del poder popular después de la crisis del 2001, donde... Justamente hubo una crisis de representación de, de los partidos, pero ahí se planteaba ahora cómo hacíamos para esa sociedad que queremos para mañana poder construirla hoy. Y en eso los movimientos sociales creo que en este momento y entrando en las instituciones tenemos la, la posibilidad de, de empezar a, a pensar nuevas formas de, de habitar el Estado para justamente fortalecer y anticipar esas formas de futuro hoy con la gestión social a la cabeza. Después salen las preguntas, porque la verdad que no pude contar la organización, pero ya va a haber tiempo. Me tocó presentar mi ciudad. Uh, bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí. Uh, soy Mariano Fernández, vengo de, de a Coruña, de María Atlántica. Uh, yo supongo que, que ya empezamos mal porque es la hora del café y, estoy, o sea, y, y vais a, hablar, a oír hablar a un gallego con barba gafas y que se llama Mariano. O sea, la cosa pinta horrible. Pero bueno, me pasa un poco a menudo. Uh, además, ha, había una presentación súper chula, pero hemos sido boicoteados por Bill Gates. El capital no descansa. Entonces, en vez de divertiros durante diez minutos, os voy a aburrir mortalmente durante diez minutos. ¿De acuerdo? Uh, el contexto... Es muy importante. El contexto no determina nada, pero lo condiciona absolutamente todo. Cada una de nuestras ciudades es diferente, eh, tiene sus propias peculiaridades, el, el paisaje es distinto y, aunque queremos crear cosas similares, lo tenemos que hacer de forma distinta. ¿no? Podemos tener un contexto maravilloso en el cual los movimientos sociales son proactivos, las asociaciones funcionan muy bien, hacen proyectos de innovación social, los partidos son permeables y reina la paz y el amor. O puede pasar que tenemos un entorno en el cual la sinergia más avanzada que podemos encontrar sea un líquen. ¿no? Y entre esos dos extremos nos vamos a tener que mover. ¿eh? Eh, Nosotros ¿Cómo empezamos? Nosotros Empezamos con un diagnóstico. Llamamos a los movimientos sociales de la ciudad, y hablamos con ellos a ver si había agua en la piscina a la que nos queríamos tirar. Resultó que había, resultó que nos encontramos con activistas con experiencia, una larga trayectoria, con formación y sobre todo con actitud, gente muy cabreada y con ganas de hacer cosas y dar el paso, salir de nuestras zonas de confort en los movimientos sociales y arriesgarnos a entrar en la institución. Claramente no sabíamos lo que hacíamos, pero uh, los grandes cambios a veces, a veces son así. Son claro, claro. Viene todo esto a que no hay recetas mágicas. Cada uno, cada, cada, cada proyecto va a tener que encontrar su camino, aunque tengamos cosas en común, para que os dais una idea ya solo a nivel meramente um, cuant cuantitativo. Con cerca de, bueno, con medio millón de personas menos en, o sea, que Barcelona... En Coruña, en la provincia de Coruña, hay 93 municipios, que es lo que cabe aquí en uno. Evidentemente, las dinámicas van a tener que ser necesariamente diferentes. Nosotros, una vez hecha la hipótesis, lo que desarrollamos, bueno, una vez hecha el diagnóstico, desarrollamos la hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo era, vamos a desarrollar un proceso de confluencia liderado por la ciudadanía, las personas sin inscripción política previa. Eh, y los partidos van a servir de motores auxiliares todo esto diciéndoselo más o menos a los partidos ¿no? Porque estamos hablando de 2014 y en 2014 le decías a un partido chicos vais a ser los motores auxiliares y decían sí ya eh, ¿cómo empezamos? pues de una forma similar ¿no? lanzamos un manifiesto firmado inicialmente por 99 personas que simbolizaba el 99% y nos fijamos el plazo de dos meses para eh, que lo validaran 2.500 personas Hubo dos, más de 2.500 insensatos e insensatas que lo hicieron y apostaron por el, por el asunto. Eh, esto nos lleva a la segunda fase que también está condicionada por un contexto, que es el contexto de los partidos. En Galicia, ¿qué tenemos? Bueno, en Galicia tenemos una situación que los pájaros de Hitchcock parecía un picnic, porque eh, teníamos al Partido Popular en el gobierno... ...al gobierno central, al Partido Popular en el gobierno de la Junta, al Partido Popular en la presidencia de la Diputación, al Partido Popular en el Ayuntamiento, al Partido Popular en muchos municipios legítimos, al Partido Popular en nuestra familia, al Partido Popular en nuestros amigos, y a poco que te despistes te sale un carné del Partido Popular en la cartera, o sea, es un poco agobiante la situación, ¿no? ¿Cómo lucha uno contra eso? O sea, lo bueno es que tienes identificado al enemigo, sabes dónde está. en todas partes. En todas partes. Y, por tanto, la posición de los partidos que luchan contra eso, digamos que muy fuerte, muy fuerte, no era. Eh, había una, un componente de, no es por criticar, pero algo estaréis haciendo mal. ¿No? Eh, los resultados de la confluencia, pues, lo mismo que con todo lo demás, los resultados de la confluencia son diferentes. Uh, a veces hay una gente más fuerte que, que se lleva el agua a su molino y a veces pues, queda más repartido. En nuestro caso, pues nos trajimos el agua a nuestro molino, digamos, ¿no? Lo conseguimos o, o se dejaron, se dejaron. La, la, fase, la palabra clave de esta segunda fase es generosidad. Les pedimos mucho y estuvieron a la altura. Nosotros organizamos una cosa que le llamamos Marea Viva, el campo semántico de lo náutico, lo tenemos, no lo sabemos de memoria. Hicimos una Marea Viva en la que decidimos los documentos base que íbamos a, que íbamos a sobre los que íbamos a construir la cosa, ¿no? el aparato, que era eh, el código ético. Era la forma de gobierno, un documento que no es del todo usual, no es del todo común, es qué va a pasar el día después para no tener que decidirlo cuando ganas. Sino tenerlo decidido de antes. Y me falta uno: el código ético, la forma de gobierno. Ah, y la metodología de primarias, algo poco importante. Sobre todo a los partidos no les interesa nada esta parte de la metodología de primarias. Um, en ese. Um, eso fue una, fue, hay algunos, algunas personas estuvieron aquí que estuvieron allí también, de ponentes, aprendimos un montón y fue donde se formalizó la confluencia. Um, y nos pusimos a trabajar en las, en las primarias. Las primarias eh, arrojaron un resultado en el cual entre los diez primeros puestos de la lista Podemos se quedó fuera, que para nosotros era una gente enorme. Eh, ANOVA, que es el Partido Nacionalista de Izquierdas que estaba integrado en la confluencia, eh, colocó a una persona. Izquierda Unida colocó a otra persona. El primer mensaje que llegó a la gente de la candidatura ciudadanista no fue yupi, ganamos, fue tenemos un problema. <risa> Era percibido como un problema. Evidentemente no nos pusimos en su lugar que eh, seguramente el análisis que nuestros compañeros y compañeras de los partidos hicieron fue caray, qué débiles estamos, que llegan cuatro que nadie conoce y nos barren. ¿no? Y nosotros dijimos, y ahora ¿qué los, qué los ata aquí? Porque es Igual les interesa irse por separado, ¿no? o sea, sobre todo el caso de Podemos, que tenía un cartel en aquel momento tremendo, estamos hablando de febrero de 2015, que nos pasaba lo mismo. A mí una vez me preguntó un periodista de la Voz de Galicia con toda su mejor intención, ¿y vais a tener candidato para, para presentar? Y es que majete soy. Um, y bueno, la verdad es que hicieron honor al, al, al acuerdo, cosa que yo creo que hay que poner en, en valor. Decíais que vosotros teníais a ADA, nosotros, eh, a nosotros nos apareció Julio en el proceso. Para nosotros eso es muy importante, porque habréis notado que no tratamos en ese momento de marea viva la estructura. La estructura, es una estructura, la estructura de marea atlántica es una estructura de aluvión y se crea desde la metodología. Eh, tenemos la, convic la convicción firme de que si desarrollas metodologías tradicionales vas a tener resultados tradicionales. Entonces decidimos... A lo loco, vamos a innovar un poco. ¿Qué usamos y qué nos ha funcionado muy bien? La facilitación de grupos, trabajando muchos espacios. El espacio emocional no es el menor. Eso nos ayuda a tener grupos que son muy plurales, pero muy cohesionados, muy fuertes. De hecho, tan fuertes que cuando no hay castigo es cuando empezamos a generar problemas entre nosotros. estamos aburriendo, aquí un poco de jaleo necesitamos, ¿no? ¿Qué, pasa? ¿Qué nos pasa ahora con esta estructura de aluvión de la que, si queréis, luego podemos hablar? Que fue muy eficaz como maquinaria electoral, llegamos y ganamos, nos sirvió para llegar allí, para llegar a la institución, pero ahora encontramos que no nos sirve para estar allí, porque los desafíos son completamente diferentes, aparecen cosas que nosotros no habíamos previsto en ningún momento, eh, hay unas necesidades y unas y se generan unas pulsiones que son completamente distintas y entonces ahora eh, estamos en una fase de reevaluación, reinvención y a ver cómo lo hacemos otra vez. O sea, mm, otro desastre potencial. Eh, ¿Qué pasa? Como la otra vez nos salió bien, a estas alturas tenemos confianza y yo creo que fuerza para hacerlo de nuevo. Bueno, yo soy Mercedes, vengo de Beguaña, en Badalona, en Comú. Muchas gracias por invitarnos a contar nuestra experiencia. Hay muchas cosas que, que ya sabemos que coincidían con las candidaturas hermanas que le llamamos nosotras, pero hay otras que los actores y los contextos de nuestra ciudad, en Badalona, eh, creo que nos diferencian. Con lo cual voy a empezar por, los, por el contexto. Eh, nosotros somos la tercera ciudad en población de Cataluña, se ha construido a base a mucha inmigración, primero por parte de territorios del Estado español y, por, y más recientemente por gente de, de fuera del Estado. Y tenemos uno de los barrios más degradados a nivel social y urbanístico de Cataluña. Eh, a esto hay que sumarle eh, que en 2011, hubo, bueno, estábamos en plena crisis económica, política y social, aparece el 15M, los movimientos sociales empiezan a surgir, pero en Badalona, 15 días después de ese famoso 15M, eh, se producen unas elecciones municipales y por primera vez en la historia gana el Partido Popular, arrasó en una ciudad que había sido históricamente eh, socialista, obrera, eh, Gana es alcalde el Xavier García Albiol con un discurso totalmente populista, con un discurso eh, armándose de eh, racismo, de xenofobia, un discurso demagógico que supuso cuatro años de gobierno donde se institucionalizó, se institucionalizó, el racismo, el clientelismo y las políticas eh, a base de populismo. Y esto es importante y creo que nos diferencia. Badalona es eh, un campo de batalla entre eh, toda la historia de los movimientos y de la lucha social que existe y que está viva y este campo de batalla de la extrema derecha. En 2012 hay toda una serie de movimientos que empiezan a surgir sumado a que las, las organizaciones políticas ya existentes antes de la crisis, para entendernos, o antes del 15M, y empiezan a colaborar, a tener elementos puntuales en los que empiezan a crear redes de apoyo, huelgas generales, hubo la, la primera manifestación independentista en la ciudad, una ciudad que para los que seáis del entorno forma parte del cinturón rojo, vale, con lo cual también fue un hito importante. En 2013 esas redes de apoyo cristalizan en una plataforma, en una sola plataforma nos encontramos entidades, movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierdas a las cuales se ven obligadas a, bueno, ya empiezan como a renunciar, a entender cuál es su papel dentro de toda esta suma de luchas. Eh, se crean agendas comunes, se crea... Bueno, eh, es más permanente este trabajo conjunto y esto es muy importante para luego cuando vino el proceso de confluencia. Allí nos empezamos a conocer unos a otros, allí es donde trabajamos codo con codo. Eh, también en 2013 hubo dos momentos importantes, se hicieron las primeras cadenas eh, humanas que atravesaron toda la ciudad, una por la educación y otra con la vía catalana, eh, donde en Badalona decidimos que estaba muy bien lo de la vía catalana pero nosotros lo sumábamos a los derechos sociales y se rodeó un, un instituto, entonces aquí fue cuando los que luchaban por derechos sociales y los que luchaban por derechos nacionales también empezaron o se vio más visible que se tocaba que iban de la mano. En 2014 aparece Podemos con todo lo que suponía ¿no? a nivel de todo el Estado y también en Badalona, eh, teníamos a una CUP eh, muy activa frente a este alcalde, denunciando pues lo mismo que se denunciaba. Nosotros también teníamos un gobierno del Partido Popular en el Estado y un gobierno del Partido Popular, eh, que no sé si era casi peor, <ríe> a nivel local. Y así llegamos a finales de 2014 con dos candidaturas ciudadanas que aspiraban a presentarse a las elecciones, más un tercer actor, que era Podemos, que estaba en pleno proceso de escoger a su dirección política, para entendernos. Entonces, ¿quién formaba quién son los actores que formaban estas confluencias? Por un lado estaba, uno era el sector más de izquierda radical rupturista, estaba la CUP, estaban sectores comunistas de izquierda Unida Alternativa, estaban los anticapitalistas de Revolta Global y gente del 15M, movimientos culturales y cívicos. Por otro lado, una candidatura de una izquierda más moderada, impulsada inicialmente por iniciativa, eh, donde, se, se, donde participaban pues, eh, los movimientos afines, eh, sindicatos, movimientos vecinales y el sector de la educación. Luego finalmente la iniciativa se acabó desmarcando de esta... Entonces bueno, a partir de este momento empieza lo que es el proceso de confluencia donde eh, básicamente nosotros partíamos de la extrema necesidad de desalojar a nuestro alcalde y eso fue súper importante. El hecho de tener... o sea, había un consenso de que no se podía permitir que este señor mmm, siguiera destruyendo nuestra ciudad y dividiendo a la ciudadanía. Con lo cual, el proceso de negociación fue mucha paciencia, mucho diálogo, mucha convicción, mucha firmeza y mucha generosidad. Aquí eh, me ha gustado cuando habéis dicho porque es verdad que hubo mucha generosidad por parte de mucha gente. Eh, Claves en el proceso de negociación de esta confluencia, la participación de personas de movimientos sociales que no estaban afiliadas a partidos políticos, clave, importantísima, porque fue lo que hizo que las organizaciones también tuvieran que hacer renuncias. Importante también que surgieron nuevos liderazgos de gente joven que no había participado que no en, en lo que era la vida institucional. Sí hubo gente que, en el, que habían sido caras visibles en el pasado, que participaron en este proceso de confluencia, pero se mantuvieron en un segundo término y eso también fue muy importante. Eh, planteábamos un nuevo sujeto político que iba más allá del tema electoral y que una de las líneas rojas era que no había cuotas de partidos. Nosotros esto... Era primera línea en las dos plataformas, con lo cual las organizaciones políticas que luego quisieron sumarse, eh, esto marcó. O sea, que eso fue una línea roja, marcó quién se sumó y quién no se sumó. Y súper importante, esta confianza política que se había ido gestando los años anteriores a base de luchas sociales, y me atrevería a decir, y la confianza personal. Confianza personal entre determinadas personas de los diferentes sectores, sin eso creo que tampoco hubiésemos llegado. Eh, bueno, finalmente se, se, se empezó también por un código ético, aquí hubieron muchos debates, eh, la limitación de, de salarios, limitación de mandatos, eh, espérate, me voy a dejar miles de cosas, pero bueno, supongo que lo que tenemos en común, si no luego preguntáis. Un manifiesto con líneas programáticas base... Eh, éramos una candidatura de izquierda éramos un elemento de ruptura democrática la participación ciudadana, la autogestión econó económica y sobre todo un elemento que también nos diferencia de otras candidaturas parecidas eh, acordamos, había un consenso en la construcción de la República Catalana barrio a barrio y esto significaba un punto de encuentro entre independentistas y federalistas eh, significaba que con se, se consiguió el apoyo de organizaciones por ejemplo como PUDEM y como la CUP y esto también fue un elemento importante a la hora de, bueno, teníamos tres meses, nosotros también quedamos en febrero, pensaba que éramos los últimos, ¿no? Construcción de un programa express, donde fue súper importante, nosotros lo que hicimos fue crear mesas programáticas, temáticas, donde participaba la ciudadanía. Eh, invitábamos a agentes a especialistas en esos sectores y eso hizo que la gente al participar en la elaboración de un programa eh, sintió el proyecto suyo. La campaña electoral en la calle, acciones directas eh, en contraposición con el Partido Popular y el apoyo de las organizaciones nacionales. El apoyo de organizaciones desde, pues, desde la CUP, Proces Constituent, PUDEM, Barcelona en Comú, eh, Sumate. Luego eh, las figuras, las figuras capitalista. Nosotros también buscamos una figura de consenso, eh, de amplio consenso en la ciudad, que es la actual alcaldesa, Duló Sabaté, eh, y esta era la capitalista y luego sí hicimos primarias para el resto de la candidatura, donde hubo que hacer mucha generosidad, donde, donde se creó una candidatura a las primarias que intentaba reflejar toda esa pluralidad que había dentro de la organización y donde los lazos de trabajo entre esa gente que formaba esa candidatura también eran importantes. También otro elemento importante a nivel de personalismos, Fátima, eh, que es nuestra regidora, mujer y musulmana, también era un elemento que también nos acercaba a un sector de la, de la población. Bueno, no, ya sabéis el resultado, se hicieron las elecciones, quedamos segunda fuerza y se creó un cordón sanitario que, que hace que tengamos un gobierno de izquierdas. Eh, entonces, bueno, a nivel organizativo... Eh, Supongo que ya con las preguntas luego comentaremos, es bastante similar, pero por ejemplo nosotros el elemento de que no hubieran cuotas de partido, de que no hay, eh, de que cada persona es un voto, esto genera obviamente eh, muchas tensiones, hizo que eh, iniciativa, por ejemplo, quedara al margen, la negociación duró creo que 10 minutos. Y, y bueno, no sé, creo que me he pasado del tiempo, con lo cual eh, luego las preguntas. Uh, bueno, yo intentaré ser rápido para no repetir porque es que hay cosas bastante similares. Yo soy Xavi Martínez de Tarrasa en Comú. Uh, Tarrasa, para la gente que no lo conozca, también es una ciudad del segundo cinturón. Uh, estamos en pelea si es la tercera o la cuarta ciudad de Cataluña con Badalona. Según dicen ahora, parece ser que pasará a ser la tercera. Uh, Tarrasa es una ciudad... Uh, para poner en contexto durante, en la que ha gobernado el PSC durante 38 años, desde el primer ayuntamiento democrático, y en la que iniciativa ha gobernado con el PSC los últimos 16 años. Lo digo en el contexto porque nosotros también lanzamos una candidatura de confluencia con protagonismo ciudadano, Uh, y eso genera y una situación, digamos, compleja que complica la confluencia porque uno de los actores que en teoría queríamos que entrase en el proceso de confluencia había gobernado durante los últimos 16 años y la apuesta era montar la candidatura para sacar del ayuntamiento al PSC, con lo cual había que hacer ciertos equilibrios y ciertas dosis de de malabarismos para que todo el mundo se pudiese sentir más o menos cómodo. Uh, el último elemento del contexto es que mm, como uno gana las elecciones, queda segunda fuerza con seis regidores y regidoras por detrás del PSC, con lo cual esto también de alguna manera, para lo bueno y para lo malo, condiciona la organización y la estructura del, del aparato a posteriori de las elecciones en el sentido de que el no tener que gobernar te marca otros ritmos, te marca otros tempos y te permite, digamos, como poder ir construyendo con, sin la exigencia de las prisas permanentes del, ¿no? de la, del gobernar y el tener que estar uh, tomando decisiones uh, importantes permanentemente. Nosotros, algunas de las personas que pr promovemos y que trabajamos para lanzar la candidatura en Tarrasa. De hecho, empezamos trabajando en el lanzamiento de la candidatura en Barcelona, con lo cual mmm, diríamos que Tarrasa en común podríamos decir que es como una hermana pequeña de Barcelona en el sentido en que el proceso es bastante similar, evidentemente adaptado al contexto de Tarrasa con, con las peculiaridades que explicaba. Uh, la iniciativa viene de gente que veníamos de los movimientos y gente de la sociedad civil que se incorpora y que hacemos un acto de lanzamiento para testear la posibilidad de qué receptividad habría en la ciudad a, a, a poder construir esta candidatura. El acto, hacemos un acto en la calle que bastante impresionante, con lo cual generamos el escenario de liderazgo y de interpelación a la res, al resto de agentes y evidentemente este primer acto que creíamos imprescindible de fuerza para marcar ese perfil ¿no? de trabajo por objetivos, de no coalición, de protagonismo ciudadano, pues ya de entrada no es que acabe de sentar del todo bien a los partidos que esperábamos que confluyesen pues porque digamos porque ven como, como un, que no van a poder controlar fácilmente ese espacio. De hecho en, a partir de ese lanzamiento se crea un espacio digamos, que llamamos como la mesa de confluencia donde se empieza a hablar y a negociar con todos los agentes para, para que puedan participar. De hecho también en ese, en ese primer espacio también participa la CUP, Iniciativa EUA Podemos y lo que era Guanyem Tarrasa. Finalmente también la CUP se desmarca y decide presentarse sola digamos, a las elecciones municipales y Prusés-Custitúen que también participa y que después de las elecciones decide no marcharse, pero decide que su trabajo no va a ser institucional, sino que quieren seguir trabajando más desde los movimientos. También esto es importante, yo creo que es uno de los temas que destacaríamos, es la relación con los movimientos sociales de la ciudad uh, cuando estás en la oposición y no gobiernas, que digamos como que todo fluye bastante más fácilmente como que es más digamos hay más espacios de encuentro hay más permeabilidad de hecho por ejemplo el proceso uno de los procesos así más importantes que está viendo que es el tema de la remunicipalización del agua Tarrasan Comú tiene un espacio permanente de trabajo con el movimiento que puso encima de la mesa la remunicipalización que es la tabla del agua y no solo trabajamos con ellos sino que presionamos al gobierno de la ciudad para que también se siente con ellos y digamos estos movimientos que son los que realmente han promovido el debate, han forzado el debate y están obligando a incluso que el gobierno cambie de postura porque en principio no pensaba ni remunicipalizar, sean reconocidos y sean digamos sentados en una mesa para, para poder trabajar conjuntamente. Al mismo tiempo esto también hace que bastante gente o una parte importante de la gente que participó en todo este proceso de creación de este espacio de confluencia, de esta candidatura que participó en la campaña, que después de las elecciones también valorasen seguir generando espacios ciudadanos fuera de la institución y que haya gente que se haya dedicado pues a construir el consell municipal de entidades de Acción social, un parlament ciutada y que es gente que está y no está en terrassa en común, pero que hay una conexión bastante directa y, y permanente. Y en cuanto a la fase, digamos la última fase de la estructura organizativa, que fue poselecciones, eh, estuvimos trabajando un documento organizativo donde eh, se planteaba directamente que se disolvía la mesa de partidos y a partir de ese momento era un espacio ciudadano donde todo el mundo podía venir y participar a nivel individual. Eso generó bastantes dificultades y bastantes problemas porque los partidos seguían exigiendo que en ese espacio organizativo hubiese una mesa o un espacio donde hubiese representación de los partidos y tuviese cierta capacidad de decisión en temas clave, como que no se aceptó, pues eso ha condicionado también el, digamos, la situación de la organización actualmente, donde de los tres partidos que entraron en la confluencia, Iniciativa, EUIA y Podemos hay gente que se ha incorporado a la organización a nivel, a nivel individual pero las organizaciones como tal siguen siendo reticentes a participar, a facilitar, a aportar gente a, a esa nueva estructura organizativa. Yo lo dejaría aquí y luego en el debate ya. Gracias. Decir que el micrófono no amplía, o sea que si los ponentes podéis hablar un poquito más alto para que ya al fondo os oigan, eh, está bien porque si no me parece que teníais, ¿no? Os costaba llegar el, el sonido, ¿no? O sea, el micrófono graba pero no amplifica. Eh, vamos a hacer un pequeño turno de preguntas muy breves de cosas concretas, si hay alguna duda, alguna cosa que genera interés. Y si no, pues ya empezaremos un poco también, yo creo, primero esto, dudas muy concretas de cómo habéis dicho, algo que no ha quedado claro. ¿De acuerdo? Y después entraremos un poco en este debate también que podáis también aportar o hacer el cruce de, de ideas porque yo creo que es muy interesante, hay algunos elementos que yo ya me he apuntado también, que creo que seguro salen. ¿A ¿Quién quería decir algo? ¿Vienes aquí para que se pueda...? Vamos a hacer así, para que se puedan grabar las preguntas también, os levantáis en la medida posible. Eh, bueno, yo soy de México, y en México pues tenemos un tema de una barrera muy clara ¿no? entre quienes hacen gobierno y quienes hacen movimientos sociales. Mi pregunta en específico es, hablan mucho de que se reunieron con muchas organizaciones, mi duda es cómo lo hicieron para convencerles de que era necesario pues, ocupar estos espacios de gobierno, porque creo que ahí hay como muchísima o sea, como reticencia como a participar en, en la política. Entonces, ¿cuáles fueron sus experiencias y como anécdotas que se acuerden de argumentos que a ustedes les funcionaron para convencer a estas organizaciones que por mucho tiempo han estado fuera de las instituciones para que fueran parte de un movimiento municipalista? Eh, vamos a acumular más preguntas, así también para que la dinámica sea un poco más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Por favor. Si hay alguien también que se vaya preparando y así hacemos la batería. Hola, eh, yo vengo de Albacete, soy concejala de Ganemos Albacete y me interesa, por si queréis apuntar algo, luego contaré un poco la experiencia de estructura de nuestra candidatura, que creo que es interesante, pero eh, como pregunta... ¿Cómo le, ¿Qué futuro le veis a estas plataformas? Eh, para mí es el reto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Te, te levanto, que este para que pueda... ¿Y te presentas? Vale. Bueno, eh, yo soy Dani de Marea Atlántica, aquí acompaño a, a Mariano y recojo un poco el guante de una de las dudas que planteo un poco para debatirla, que antes Mariano ha comentado una cosa que es cierta, nosotros tenemos una estructura clásica, con alguna particularidad, con el grupo de mediación, apertura y demás, pero tenemos, ¿qué tal? <risa> tenemos una estructura clásica, pero para una batalla clásica, pero efectiva, al fin y al cabo efectiva, porque es cierto que la estructura que tenemos nosotros no, no ha valido para, digamos, eh, el empoderamiento en el sentido clásico, es decir, la gente de María Atlántica ha ganado las elecciones, pero no ha creado demandas nuevas de la ciudadanía, no se ha introducido en colectivos, no con el objetivo de cooptarlos, ni mucho menos, pero es cierto que no se ha producido una nueva tensión política desde dentro de María Atlántica, entonces la pregunta, un poco para contrastar, ¿no? Es la preocupación de que si efectivamente afrontar ahora mismo esos cambios de estructura nos pueden debilitar de cara al objetivo que tenemos, que al fin y al cabo es 2019, porque somos partidos y como tal nos, nos comportamos con todas las contradicciones que conlleva esto. Pues con esta, sí, eh, la última, hacemos una ronda y no hace falta que todo el mundo conteste todo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer también que el que tenga la respuesta o más o menos os distribuís o incluso dialogáis. <risa> eh, ¿te decir que sí te... sí. Sí. Me llamo Ana, vengo de Valencia en Comú y mi duda era un poco, habéis hablado de la, de la estructura organizativa de los inicios ¿no? pero a mí me interesa sobre todo estos dos años no, un poco cuál es la estructura organizativa para mantener viva esos espacios de participación, esa vinculación de la ciudadanía con la institución porque creo que es un poco el reto por delante un poco en, en nuestro caso en la ciudad de Valencia sí que estamos viendo un poco que se ha mermado esa participación y que el vínculo vincul entre la ciudadanía y las candidaturas municipalistas pues ha perdido un poco de, de fuelle y un poco si tenéis alguna solución al respecto. Pues uh, os paso el micrófono y os distribuís vosotras mismas, eh, como queráis, el que tenga. Que ha habido cuatro preguntas, mm, uh, si no recuerdo mal, ha sido si esto es sostenible, cómo se ha conseguido la generosidad, si alguien tiene la clave, ¿no? Eh, y después ha habido también el tema de cómo, cómo garantizamos el vínculo, ¿no? Y había otra que me he olvidado, pero bueno, la contestáis. Vale, rápida esta. O sea, nosotros no convencimos a las organizaciones, nosotros lo que tenemos es gente que está en organizaciones y en Barcelona en común. Entonces, ahí sí, pues pueden hablar los activistas que es uno de los temas que dos años después tenemos, y es justo de los que en, en tronca con lo que dices de dos años cuando estás en el gobierno qué pasa y es esta especie de esquizofrenia de ahora soy activista de una organización, ahora soy activista del partido que está en el gobierno. ¿no? Entonces no fue tanto convencerlos, venir a organizaciones y sumaros aquí la adscripción a Barcelona en como es individual, no es por organizaciones y más bien lo que nos pasa es esta lógica de partido-movimiento, ¿no? O sea, eres un partido, pero no eres un partido, pero sí tienes, eres un partido porque sí tienes una estructura orgánica, ¿no? Y además estás en un gobierno. Entonces, ese es el gran reto que yo creo que nos va a condicionar el, el, lo siguiente. Nosotros sí tenemos una estructura organizativa que ya recoge el grupo municipal como parte de él, pero es verdad que en estos dos años ha evolucionado mucho la relación entre grupo municipal y organización. Y otro de los elementos para el debate es... La participación de la ciudadanía hacia la institución se tiene que dar desde los espacios de la candidatura o desde los espacios ciudadanos para incidir en el grupo municipal o ¿no? en el gobierno municipal. Creo que son como los elementos para seguir trabajando y seguir pensando porque al final lo que no puede ser o creemos nuestras candidaturas es un espacio de ventriloquía. ¿no? O sea, vienen las organizaciones, nos dicen las demandas a nosotros nosotros las trasladamos al gobierno. No. O sea, las organizaciones tienen que interactuar con el gobierno y nosotros, desde esta doble militancia que tenemos muchos, podemos incidir tanto desde la candidatura como desde los movimientos. Pero la percepción es diferente. No somos unos mediadores de los movimientos sociales con el gobierno como candidatura municipalista. Uh, respondiendo, voy a ir un poco, muy rápido sobre, sobre todas. Uh, coincido, nos convencimos un poco nosotros mismos, nosotros estábamos en los movimientos y pensamos uh, si, si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie es así o sea, fue más bien un proceso de maduración de, de determinadas personas, porque el factor humano es clave, de, de determinadas personas que llevaban participando en el activismo muchos años en la ciudad que dijeron se sintieron um, un poco obligados, o sea, um, era como... Yo recuerdo el día, ¿no? la llamada, ¿no? que me llama una persona y me dice Mariano, vamos a sacar un manifiesto, y yo me vi en la tesitura o firmo este manifiesto, soy un farsante, porque llevo 20 años diciendo lo que dice este manifiesto, y di el paso, y supongo que una cosa parecida le pasó a todo el mundo. Y luego, ¿qué futuro tenemos?, es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que aprender a ser lo que somos ahora. O sea, estamos en proceso de, de hacerlo. Y va a ser, seguramente, como todo hasta ahora, nada ha sido fácil, todo ha sido doloroso, pues seguirá siéndolo doloroso. Uh, más cosas. Que vemos a la gente baja. Claro que la gente está baja. Nosotros hemos pasado en Galicia por tres procesos electorales en dos años. Ganamos las elecciones, unas generales, otras generales, unas autonómicas y somos una gente. Aunque a nosotros nos gustaría refugiarnos en el municipio y hacer nuestro trabajo allí, ya no podemos hacer eso, porque ya somos otra cosa. Y con lo que decía Dani, nos va a debilitar o nos va a fortalecer, buena pregunta. No lo sé, ya lo veremos. Yo tengo fe, yo creo, uh, yo, yo es que soy un metodologista convencido. Entonces, si uh, hacemos bien el proceso, el proceso nos hará más fuertes. Si cogemos atajos, esos nos van a debilitar. Yo creo que tenemos que… Eh, esto es como un acordeón, abres, cierras, abres, cierras y cada vez que tienes un desafío y dudas hay que abrir otra vez. Si no, dejaremos de ser lo que somos para convertirnos en lo que eran aquellos con los cuales eh, nos tuvimos que poner de acuerdo para montar las candidaturas. Bueno, eh, arranco por la última. Eh, nosotros nos organizamos eh, en tres motores, le llamamos, que uno tiene que ver con lo que decía antes, los proyectos estratégicos que son la prefiguración. Una ciudad Futura tiene, sin ocupar incluso ningún lugar en el Estado, dos escuelas de gestión social, de secundaria, un jardín maternal, una cooperativa que produce e industrializa leche, eh, un centro cultural eh, inspirado en el Ateneo Candela. Eh, bueno, muchísimos proyectos que están por fuera del Estado y para nosotros mantener eso y que esté en la misma jerarquía que el trabajo en el Consejo era prioritario. Digamos que no haya un desfasaje ahora por estar ocupando lugares en el Estado, que eso lo lleve todo. O sea, eso también era una cuestión. Entonces tenemos, por un lado, lo de la autogestión, por el otro lado, el trabajo, digamos, en, en el Consejo, donde nosotros eh, con el 16% de los votos somos la tercera fuerza y nos estamos planteando esto, sin ser gobierno, cómo no caer en la oposición, cómo pararnos desde la alternativa. ¿Cómo hacemos para decir nosotros queremos ganar la ciudad de Rosario? Nosotros no queremos ser la mejor oposición, porque ser la mejor oposición es lo más fácil del mundo. Impugnar todo lo que los otros hacen mal es facilísimo. Ahora, meterse, y sobre todo a nosotros nos gusta mucho, y lo hemos discutido las últimas semanas con varias discusiones que ha habido en el Consejo, decir cómo. ¿Cómo hacemos las cosas? Porque es muy fácil decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Bueno, lo que tenemos que hacer, lo, las alternativas del cambio, es decir, ¿cómo lo haríamos de manera distinta? Porque si no, no, no funciona y vamos a caer en, en los mismos lugares. Y el tercer motor de, de la organización tiene que ver con justamente multiplicar la organización territorial. Que los movimientos sociales territoriales que dimos origen a este proyecto se multipliquen. Esto quiere decir que la participación de la ciudadanía esté organizada que la participación en la construcción de una alternativa de gobierno en rosario no tenga que ver tanto con la participación individual de cada ciudadano sino que la organización tome la tarea de organizar ese ciudadano porque el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo en el último tiempo nos ha llevado al individualismo extremo digamos cada uno se salva como puede entonces la cuestión es cómo nosotros desnaturalizamos eso y podemos generar organización para fortalecer el, el, el proceso y la verdad que, con respecto a la pregunta de la compañera mexicana, eh, nosotros lo que nos pasó es que eh, no tuvimos, o sea, dentro de los dos movimientos tuvimos la generosidad incluso de que ya nuestros movimientos no existen, sino que somos ciudad futura. Digamos, ya no existen los dos movimientos anteriores. Con la izquierda nos fue imposible poder llegar a construir eh, una confluencia. Es el desafío que tenemos hacia el 2019 con el resto de los actores políticos. Es muy difícil. La mezquindad política prima por sobre cualquier cosa. Eh, y creo que lo que sí sirvió la experiencia de Ciudad Futura cuando nació en el 2012 es que los movimientos sociales que post-2001 les parecía imposible dar la pelea por el Estado, nos habíamos negado y nos habíamos resignado a construir en cada barrio y en cada territorio modelos pero que estaban, digamos, sin la, la ambición de ser mayoría o sin la ambición de ganar. Eh, hemos logrado que ahora en Argentina muchísimas organizaciones que vienen de los movimientos sociales estén empezando a, a caminar este, este proceso con algunas discusiones y no en la misma sintonía, pero bueno, es interesante. no Yo solo, o sea, yo es un poco la pregunta que planteaba ella sobre el tema de la participación, ¿no? como ese cierto reflujo, cierto momento, digamos, ¿no? Desde en el 2015, las elecciones municipales, veníamos de donde veníamos y fue un momento álgido de cambio, pero estamos en otro momento. Ahora mismo, digamos, no, no, después de dos años, el ciclo, la no, latencia la, la, la, la que hay es diferente. Y yo creo que también, por otro lado, que venimos de donde venimos. Venimos de un 15M, donde la política institucional y los partidos eh, entran en una crisis profunda y absoluta, y sin darnos cuenta nos hemos ido intentando, nos hemos convertido en eso, intentando hacerlo de otra manera diferente, pero no deja de ser poco atractivo para toda esta gente ¿no? que participó en el 15M, que puso en crisis todo esto, el ponerse a participar en un partido político. Entonces yo creo que también el tema importante es cómo generamos ¿no? un poco lo que plantea Karen, que están haciendo en Ciudad Futura, cómo planteamos proyectos que desborden al propio instrumento partido político que sean proyectos eh, ciudadanos proyectos concretos proyectos que cambien la, la realidad la vida de la gente y que eso forme parte de este proceso más amplio ¿no? simplemente con el instrumento partido pretendiendo que la gente venga y se movilice pasa en los momentos álgidos de campañas electorales pero luego la gente no sabe bien bien qué hacer ahí el ritmo institucional uh, es uno y el ritmo de los proyectos y de la gente es otro. Yo creo que ahí hay, hay una clave y que también es cierto que, que aquí no, que no lo hemos conseguido, ¿no? que precisamente por esa dinámica, esa visión, esa construcción que se hizo con el 15M no hemos sabido, y cuando planteaba la compañera mexicana el tema de cómo convencisteis a las organizaciones, no es que no convencimos a ninguna, porque estaba claro que las organizaciones no iban a participar en esto, que iba a participar gente individual de estas organizaciones. Pero la lógica, digamos, de que los movimientos sociales se entren a formar parte de estas candidaturas, no, nadie se lo, se lo planteó porque todos sabíamos que no era viable, que veníamos de, de ese espacio que lo imposibilitaba, ¿no? Yo, bueno, no. yo la primera pregunta ya está respuesta, vale, respecto a los dos años, a qué pasa con las estructuras que tenemos y a qué futuro le vemos, es que como yo lo vivo esto es un constante cambio, entonces eh, nosotros tenemos gente que a lo mejor no participa en la organización pero están surgiendo movimientos sobre temas muy concretos en la ciudad que a lo mejor no están, no, no están directamente, no es directamente Guañén-Badalona quien está ahí, pero sí hay gente, entonces todo eso se está moviendo, eh, en la ciudad, eh, bueno, nosotros ahora estamos en un proceso de renovación de las estructuras. Nosotros dijimos que a los dos años íbamos a renovar cosas, con lo cual la propia estructura seguramente ya cambiará. Eh, nosotros gobernamos con dos otros partidos que, obviamente, muy incipientemente, pero se han empezado a plantear, bueno, que vamos, ¿qué va a pasar? No? ¿Que ¿Vamos a volver a ir separados? No, sí. Voy. Y luego eh, están surgiendo nuevos actores políticos, ¿no? Como puden para entendernos. Entonces, todo esto, ¿cómo.? Si uno, en nuestro caso, claro, si uno ya formaba parte de Guañem, el otro no, esto cómo se... Con lo cual, eh, no me preocupa porque yo creo que vamos a iniciar, al menos en nuestro caso, todo un nuevo proceso de confluencia, de, de cambios estructurales, eh, que básicamente lo importante es para conseguir qué. Lo importante es lo que te une, lo importante es cuál es el objetivo que toda esa gente quiere y, y aunar al máximo de gente posible. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de Terrassa, la participación máxima pues también se da en momentos puntuales de, de venga, tenemos una campaña electoral de tres meses y hay que conseguir tal pero bueno uh, no sé qué añadir algo más sí Ah, sobre el taller sí mira eh, yo me llamo Claudio Zule vengo de Chile eh, pertenezco al Frente Amplio nueva fuerza alternativa que se ha abierto en Chile hace muy poco en realidad en enero se conforma el Frente Amplio, que es resultado de una serie de fuerzas que se están juntando. Y una candidata muy buena que se llama Beatriz Sánchez, que es nuestra candidata presidenta, que está muy por sobre el Frente Amplio. Va mucho más allá del Frente Amplio. Es capaz de cubrir mucha más gente y atraer, pero siempre gente alternativa, de todas maneras. Gente que está en contra del duopolio, le llamamos nosotros, que es el duopolio que viene gobernando tanto de la nueva mayoría como de, de la derecha. Eh, pero por otro lado yo soy municipalista desde muchos años y trabajo en las redes municipalistas hace muchos años. De hecho acá está nuestra sede de la Organización Mundial de Municipios y creo que eso hay que aprovecharlo. Está acá CGLU, ¿verdad? Y ayer fui a visitar CGLU y no vi mucha gente de, de Barcelona en Comú. Creo que había una chiquita, pero no había muchos más. Creo que hay que aprovecharlo más, porque además lo financia Barcelona. No, no. ¿Ah? <risa> Bueno, pero lo que quiero comentar yo es que, agradeciendo todo el conocimiento de lo que han hecho hasta ahora, pero efectivamente ustedes pasaron por un proceso de euforia electoralista impresionante que no es normal. Normalmente uno prepara bien los programas y después va y trata de gobernar. Aquí todo se hacía rápido, todo corriendo y todo con una euforia electoral terrible. Pero muy bien, lo hicieron muy bien y lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. No, no es una crítica para nada. Nosotros estamos tratando de hacer más o menos lo mismo. Pero ahora viene el, el momento en que hay que hacer cosas. Y hay que gestionar, y hay que estar con la comunidad, y hay que estar, y hay que estar en, la, en los dos papeles, como, como ustedes lo dicen. Entonces yo nada más les quiero eh, ofrecer, y a todos en general, eh, un trabajo que nosotros hemos venido desarrollando en América Latina, que es la red de, gobierno, de autoridades locales progresistas, que se creó en torno a la, al gobierno de Correa. Fueron ellos, el partido Alianza País, los que generaron las condiciones materiales para que se creara esa red de, de gobiernos locales en la cual les he dejado un documento y a los que no se los he dado se los voy a pasar. Eh, nosotros estamos elaborando este documento, vamos a tener nuestra reunión en septiembre a propósito del Encuentro Latinoamericano de Progresistas, el AP, que es un encuentro que se viene haciendo hace tres años en, en Ecuador y que también lo, lo trae Alianza País. Eh, y a propósito de eso, creamos la red de gobiernos locales, el AP, también, y ahí es donde estamos, y tenemos un documento donde hemos tratado de vertir eh, cuáles son las mínimas cosas que un gobierno progresista local, y sobre todo nosotros que queremos construir de abajo para arriba, y que creemos que tenemos que ir generando una descentralización de abajo para arriba, una articulación de lo multilateral de abajo para arriba, ¿verdad? Eh, eh, son las cosas mínimas que deberíamos de considerar. Y ahí el tema de la participación ciudadana evidentemente es terriblemente importante, de verdad, no una participación ciudadana, Solo de que las organizaciones sociales van a o los organismos sociales van a ir. No, también la participación ciudadana en territorio, la planificación territorial que debe hacerse. Bueno, no quiero entrar a dar clases de gestión progresista porque no es mi caso. Todos sabemos un poco de todo y todos tenemos que compartir. Pero aquí hay por lo menos 17 puntos que deben que ser considerados, más todos los puntos que se les ocurra. Y ojalá puedan ir varios de los que están aquí al encuentro, porque en realidad es una la red es iberoamericana. Aunque se haga en el entorno del app, es iberoamericana. Eh, nosotros ya hemos conversado con la alcaldesa de Badalona que estuvo con nosotros en Hábitat en Ecuador y también estuvo, dos veces estuvo con nosotros allá. Eh, conversamos con ella, conversamos con su actual alcalde de Barcelona que está cubriendo y lo, voy, lo volvimos a hacer hoy día. Así que ojalá nos veamos todos ahí, profundicemos en este documento que se los voy a dejar para no sí, sí, sí. decir más y seguir en el tema de la gestión. Una última cosita. Todas las, lo quiero decir porque es importante, Todas las agendas globales que está generando Naciones Unidas, todas, la de cambio climático, desarrollo sostenible, los temas de nueva agenda urbana, son agendas progresistas. Aunque hayan participado gobiernos de derecha a nivel nacional en la elaboración de ellas, las agendas son progresistas. Por tanto, la invitación es a que nos tomemos esas agendas y nadie nos va a poder decir que no son, porque lo dijo Naciones Unidas. Gracias. Gracias por la aportación. Um... No sé si hay alguna intervención, alguna duda. Yo sí que he apuntado en, en, en las cosas que habéis dicho, elementos organizativos que creo que son importantes, porque también como miembro de una organización y de Barcelona en Común la, las vivo. Yo creo que ha salido, las cito y vosotros las afrontáis eh, como queráis, en la importancia que pueden tener. Uno es el factor territorial, de la estructura territorial, que creo que en la parte de movilización y todos habéis citado de algún modo u otro. Este, este elemento, creo que si queréis dar alguna pincelada o de, o de cuánto o no es importante en, en el presente, pero también de cara al futuro. Otro es el ritmo, alguien lo ha citado también varias veces, el ritmo entre lo organizativo y lo institucional y las tensiones que ello conlleva. Y otro, que creo que también ha salido y cómo lo afronta o cómo se internaliza en la organización, que es el factor humano. Creo que también lo habéis citado todas y creo que también me aportaseis algo al respecto, porque creo que es muy característico, como tú bien has dicho, del planteamiento, ¿no? O sea, que la parte organizativa se acaba reflejando también en aquello que se propone y se ejecuta eh, por, en, la, en, en las instituciones y, por tanto, que haciendo, y esto también os digo, de parte, en los talleres y en la organización del Fairless Cities, parte de ideología era la metodología es también ideología y por tanto es eh, haciendo en cómo en los detalles organizativos o metodológicos está también la capacidad transformadora entonces creo cómo esto lo, lo revertís en la organización yo aporto esto si alguien más quiere aportar algo o hacer una pregunta y como son yo he hecho una pregunta larga eh, entonces hacemos cerramos esto y después aportáis más claro bueno, yo quería ahora hacer un poco, bueno, un comentario sobre nuestra experiencia, porque hay algunas diferencias con lo que habéis planteado. Eh, nosotros hicimos en Albacete también una candidatura municipalista, donde la iniciativa partió de mmm, una persona de Ecologistas en Acción y, algunas, y dos personas de Izquierda Unida. Juntamos una primera reunión de 40 personas, ya había bastante pluralidad, gente de movimientos sociales, de algún partido… ...y fuimos teniendo reuniones y asambleas hasta de 200 o 300... ...en noviembre de 2014 ya mmm, nos constituimos... ...y luego empezaron a surgir los problemas... ...que quizá pues tenéis memoria... ...de si había que ser una eh, candidatura mmm, coalición... ...si tendría que ser pues una candidatura ciudadana... Y, ...y también un poco pues eso qué peso podían tener los partidos... ...sí que nos pusimos pronto de acuerdo en ese manifiesto... ...que es un poco lo que tú decías... Esto lo suscribimos desde hace años. Yo soy de Izquierda Unida, pero vengo, parte de mi pasado es ese, de, de los últimos diez años, pero vengo de los movimientos sociales desde que tenía menos de 20, o sea, en el feminismo particularmente. Es decir, a veces la gente de los partidos no somos distinta a la gente de los movimientos sociales, sino que particularmente la gente de los partidos de izquierdas o progresistas o tal, normalmente también estamos en los movimientos sociales, ¿no? Y luego hay gente, efectivamente, que, que tiene la capacidad de liderazgo, de aglutinar, porque al estar fuera de los partidos y ser reconocido en los movimientos sociales, pues tiene ese eh, bueno, pues ese, ese factor de, de unidad, de pegamento, de liderazgo que, que viene muy bien para conformar esa confluencia. Nosotros tuvimos dificultad a la hora en la decisión esta, pues al final acabamos en coalición, que parece que unía más y no rompía mucho. Hubo gente de Podemos independiente que entró, pero Podemos no entraba, e incluso alguna gente que no quería entrar y que hicieron otra candidatura que nos hizo la competencia. ¿Eh? Nosotros sacamos 15.000 votos, los otros 2.000 y pico. Eh, si hubiéramos tenido un concejal más habríamos echado al, al PP y así pues está el PP gobernando en minoría con el apoyo de Ciudadanos. Nosotros nos quedamos con cinco concejales, el PSOE con ocho, el PP con 10 y Ciudadanos con cuatro. Esa es un poco la, la composición. Por tanto, somos una candidatura que tuvo éxito porque yo era la concejala de Izquierda Unida, encabezé esa candidatura y tenemos cinco y, y, bueno, pues es una ganancia notable, pero no gobernamos. Por tanto, la experiencia es distinta y también procuramos modestamente pues hacer eso de decir cómo lo haríamos, no lo que tú comentabas. No solo ser la oposición que critica, que cuestiona, que va a la contra, sino decir mmm, en lo que nos parece bien somos capaces de dialogar. Incluso con el Partido Popular y de llegar a algún acuerdo. ¿no? Eh, otro de los elementos que quería poner sobre la mesa es la dificultad de las primarias y eso de que las primarias las carga el diablo. Porque, claro, a nosotros nos pasó en Albacete, distinto a lo que os pasó en Galicia, que tú comentabas en Coruña, ¿no? Nosotros de, entre. bueno, por ejemplo, entre los cinco primeros había cuatro personas de Izquierda Unida, dos de un sector, oye, yo encabezaba. Eh, otro chico y, otro, y otros más apegados al PC, a la tradición más PC, ¿no? pero cuatro de izquierda unida. Y claro, dijimos, aquí se nos van los pocos independientes, de, los de ECO, los de gente de comisiones, que estaba muy activa. O sea, ¿cómo hacemos para que no quedarnos solos, eh, tal, como siempre se había hecho en otras... Bueno, pues ahí al final lo que hicimos, y también no se nos criticó mucho, fue alguien se descabalgó, alguien cedió su puesto para que subiera, y entonces el segundo de la lista es un chico de ECO, la tercera una independiente. En fin, al final, de los cinco concejales, pues bueno, salimos todos de ganemos, pero es verdad que tenemos dos, dos y una. Y pero eso también se nos criticó mucho porque pervertimos o, eh, la decisión de la gente, aunque fuera de una manera en generosidad de decir yo me bajo. ¿no? Bueno, yo, el claro, a mí por ejemplo la experiencia de Barcelona, voy a ir terminando enseguida, de mm, haber pactado por arriba una candidatura que luego se confronta, que se ratifica con la ciudadanía, pues me pareció mejor porque al final consigues ese pegamento de decir es que aquí todo el mundo se siente representado, estamos, queremos construir realmente la unidad porque pensamos que es la alternativa y porque tenemos muchos elementos en común, pero que nadie se quede fuera, que nadie se coma a nadie. Y, y bueno, pues en ese sentido creo, creo que es difícil, pero eh, dar la voz a la ciudadanía también tiene que ser, no puede ser a costa de, de, de romper sus or, las organizaciones en las que estamos, ¿no? o, de, o de dejar fuera organizaciones. Y ahora tenemos el reto, que por eso planteaba lo del futuro, nosotros nos llamamos Ganemos, Ganemos no es una marca con futuro, no sé, aquí probablemente sabéis mejor las razones, nosotros nos, fiamos en, o sea, nos fijamos en Guay en Barcelona y dijimos, esto es lo que nos gusta. Ahora no sé si tendremos que decir queremos Albacete en común o queremos ahora Albacete o qué hacemos, pero el caso es que ganemos no nos sirve. Y quienes estamos trabajando, dando la cara institucionalmente con esa marca, sí que nos gustaría que la alternativa del 2019 tenga continuidad y sirva para esa alternativa del 2019. Tenemos a Podemos fuera. Podemos, quiero decir, no sé cómo estáis gestionando desde aquí el tener a Podemos, no sé si fuera, al lado. Pero eh, ese es un problema y una dificultad, y, y la verdad es que es verdad que bueno, podemos eh, en fin no ponemos ponerle puertas al campo, dejar que el tiempo transcurra, pero quienes estamos trabajando también queremos ver eh, que tenga finalidad nuestro trabajo. Hacemos esta ronda de lo que se ha intervenido y después eh, ella cara la última pregunta. Eh, si alguien más tiene, eh, que es importante que esté, pero ya os aguardo para el final. Vale, yo voy, me lo han dado, me han dado el micro y bueno, yo voy. Que... Sí, no, no, vale, eh, sobre el factor territorial que tú decías, volvemos al inicio, el contexto, el con... es que eh, nosotros en la Marea Atlántica tenemos una estructura de lo que llamamos mareas barriales, Coruña una ciudad de menos de 250.000 habitantes, cuando se hizo el mapa para hacer la distritalización, que estaba pendiente, para que os hagáis una idea, Galicia, nuestra pulsión al minifundio, había más de 300 entidades en esa ciudad, entidades eh, Físicas, espacios físicos, sitios con nombre. Dice Manolo Rivas que una de las aficiones de los gallegos es ponerle nombres a las cosas. Pues sí, tenemos un montón de entidades. Es una ciudad es una ciudad de barrios. En un espacio geográfico muy pequeño, eh, es, es que seguramente tocaríamos a un a, a una activista de la Marea Atlántica por, por espacio, ¿no? por sitio. Es complicado, es complicado, eh, sobre todo oh, por, por, la, por la pluralidad, ¿no? o sea, por la pluralidad de los lugares y por la pluralidad de nuestra gente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo encajas eso? Bueno, como muchas cosas está en permanente progreso. Eh, sobre lo que se decía del factor humano, el factor humano lo es todo y ahí es muy diferente eh, llegar, a, o sea, llegar para gobernar o llegar para estar en la oposición porque eh, en nuestro caso, por ejemplo, sufrimos una descapitalización terrible, hay que llenar la institución. La institución es un aparato muy grande, que además nosotros lo hacemos desde unos estándares éticos concretos y elevados, y que detrae tantísima energía de la organización que prácticamente sí, ganamos las elecciones, estamos muy contentos, pero la organización quedó desmantelada, porque además eh, la, la, la institución es un aspirador... Terrible, o sea, se, se come muchísima energía y muchísimos recursos. Otra vez más el tema de la metodología. O sea, siempre decimos que los cuidados son prioritarios para nosotros, pero finalmente no nos cuidamos nunca o casi nunca. Y eso es un problema. Estamos haciendo las cosas a costes elevadísimos porque eh, no damos de sí. Entonces, yo creo que eso es prioritario, le tenemos que poner remedio a eso porque si no, lo que comentábamos antes del futuro, el futuro se nos acaba, ¿vale? Tenemos que ser capaces de, de hacer eso y eso solo, se, solo lo podemos hacer desde metodologías eh, virtuosas, digamos, ¿no? Eh, una cosita sobre los movimientos sociales, cuando yo decía antes que los movimientos sociales somos nosotros, no, nosotros somos personas los movimientos sociales, que damos ese paso. No podemos ser los movimientos sociales y yo creo que no debemos ser los movimientos sociales, porque si no, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo que tradicionalmente se ha hecho, nuestro contexto, por ejemplo, o sea décadas de gobiernos de un partido nominalmente llamado socialista, que cooptaba todo lo cooptable, que creaba... Uh, en un sitio que era un vergel dejaba páramos, nosotros no queremos eso, no podemos querer eso, no debemos querer eso, creo yo, o sea, o no es el sitio que nosotros, que nosotros soñábamos construir. Eh, ¿Qué nos hace distintos a nosotros ahora que somos otra cosa, ¿no? que estamos dando ese paso para convertirnos en otra cosa? Eh, con respecto a otras organicidades anteriores que son más rígidas, precisamente… Eh, yo creo que la, la clave de todo está ahí. Nuestro lenguaje es diferente, nuestras herramientas son diferentes, tenemos que ser capaces de ser permeables, tenemos que ser capaces de eh, dar un poquito más en el cómo hacemos las cosas. Más que en el qué, porque en el qué vamos a tener consenso. Y eso nos lleva a lo que, a lo que comentabas de Podemos. ¿Qué pasa con Podemos? O sea, las organizaciones tienen sus ritmos. Y cuando son organizaciones muy grandes, desde el municipalismo, nos cuesta muchísimo traccionar a las organizaciones para que adapten sus ritmos a los nuestros. Yo ahí lo que pediría, y aprovecharía desde aquí para hacer un llamamiento, responsabilidad. Las, uh, los, uh, los proyectos municipalistas no, no somos una bandera que sacar en el debate público. ¿eh? Somos una herramienta de transformación. Entonces, eso implica que, por favor, cuando estamos desarrollando... Nuestro calendario, tenemos que tener en cuenta el calendario de esas cosas de las que luego hacemos bandera. No podemos esperar a 2018 para cerrar las confluencias, tenemos que hacerlo ya, cuanto antes, porque en 2018 tenemos que gobernar y tenemos que gobernar bien para seguir gobernando en 2020. Bueno, aparte de ratificar todo lo que ha dicho el compañero y de así darle un abrazo. O sea, yo creo que... Es que perdemos tiempo. Hay que cuidarse. Yo voy a coger algunas de las cosas que has dicho porque es como la cuadratura del círculo, hablar de todo lo que ha dicho Enric y después nos dice... Y además tenéis poco tiempo para hacerlo, ¿no? Pues. El factor humano, la metodología... Y los ritmos, al final, es casi todo la misma cosa. O sea, son ingredientes de la misma sopa. Porque los ritmos de la institución son voraces, son rápidos, absorbentes, pero los de las organizaciones participativas ni os cuento. Porque a lo mejor queremos ir más despacio, pero vamos a base de talleres, reuniones, grupos de trabajo, plenarios, coordinadoras, ahora un debate sobre no sé, qué, ahora un debate sobre no sé cuánto. Eso son muchas horas porque no acabamos de tener bien desarrollado otros modelos de participación. Y porque además en las confluencias confluyen muchas trayectorias participativas diferentes. La gente acostumbrada, que viene de movimientos vecinales o que viene de movimientos de los años 80, a las asambleas. ¿no? El lugar de participación es la asamblea con orden de del día, cada 15 días. Quien no va a la asamblea mmm, no está comprometido y no participa. Luego tienes otra gente, que, muchos por ejemplo que están en el, en el grupo municipal o que tienen otros trabajos y además tienen hijos y hijas y además tienen padres dependientes y además no sé qué, que es en plan, Oye, yo no puedo venirme aquí cada semana a hablar de esto y luego otro debate y luego además una escuela de formación y luego además no sé qué. O sea, pecamos de un cierto hiperactivismo. Y acabamos poniendo una frontera muy difícil a la participación de la gente. Bueno, hay mucha gente que tira la bandera y dice, bueno, ya, ya me llamaréis para la campaña porque yo este ritmo no lo sigo. Todo eso por el otro lado es, bueno, claro, como la gente no toma decisiones y no hay espacios de debate y participación, la gente se va. O sea, al final no sabes qué es lo que hace que la gente se va, así que no haya los espacios o que haya demasiados espacios y que en esos espacios siempre estemos los mismos y que además siempre sean... Hombres mayores de 65 años, Bueno, no nos engañemos, el tema de la jubilación es un gran sesgo en la participación, ¿no? Claro, las reuniones de qué hora empiezan, a las 7, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente que no trabaja en esto, ¿no? Tiene sus trabajos a las 7. Vale, ¿quién te viene a las 7? Los que no tienen hijos, los que tienen hijos a trancas y barrancas y se quedan una hora, ya no vienes casi siempre. Entonces, es la cuadratura del círculo, del factor humano, de cómo entiendo yo la participación, del modelo de participación y de la metodología de la organización, que yo creo que no puede tener una sola, que deberíamos avanzar a tener organizaciones lo bastante flexibles y con los diferentes modelos de participación para que mucha gente se sienta que forma parte, sin tener que pasar un examen de participación y de militancia y de activismo, porque eso lo que acaba haciendo también es echar para atrás a la gente que no viene de espacios orgánicos y quien se queda es la gente que viene siendo activista de un partido de toda la vida porque esto también pasa, ¿no? los que ya están acostumbrados y que eran los militantes, y aquí también, tampoco nos fue muy bien cuando el modelo de participación era ese, o sea, hay que pensar cómo conseguir que la gente se pueda participar y se pueda implicar sin que tenga que firmar un contrato casi que a sangre, ahí firmado con sangre, de que voy a participar en una asamblea de barrio cada 15 días, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso es hacia lo que tenemos que ir avanzando, y yo quiero poner muy encima de la mesa el tema de las primarias también, ¿no? Si nosotros fuimos a una lista por equipos y se nos dio por todos lados, y la CUP nos dio por todos lados, de que no eran primarias abiertas. Y os digo una cosa, mmm, al menos por lo que a mí me concierne, para las siguientes vamos a hacer exactamente lo mismo. O al menos yo voy a defender eso. ¿Por qué? Porque es el gobierno de la ciudad de Barcelona y en un gobierno municipal las personas electas son ejecutivo. Entonces, si sí hay riesgos, y tienes que pensar en cuál es tu proyecto de ciudad y cuál es el equipo de gente que va a poder responder a ese proyecto de ciudad. No es lo mismo unas primarias abiertas para ser candidato de oposición en el Parlamento Europeo, ¿no? bueno, pues yo qué sé, vale, todo lo abierto, que para ser, formar lo que queremos que sea el gobierno que implemente el modelo y el programa de ciudad de Barcelona en común, no, pues no es lo mismo, no, no. la responsabilidad, las capacidades, el factor humano del equipo y la cohesión del equipo, quizás tienen que estar por encima de lo más abierto de la democracia y de las primarias abiertas, cruzadas, proporcionales y con todos los sesgos que queráis. Entonces, esos ejercicios de asumir la responsabilidad de estar en un gobierno es un proceso que también tenemos que hacer muchos y desmitificar muchos de los mitos que tenemos sobre, sobre la mesa. ¿no? Bueno, yo. <ríe> ah, suscribo todo lo que habéis dicho. A la mujer de. Sí, no, porque es verdad. A la, a la compañera de Albacete. Ah, es que yo no me centraría. Claro, no sé, sabe mal, ¿eh? Yo no me centraría en cómo vamos a hacer las primarias y si podemos se va a sumar o no. Yo me centraría, que es lo que nosotros eh, estamos haciendo ahora, eh. vamos a hablar del proyecto y del modelo de la ciudad que queremos. Y a partir de ahí se sumará mucha gente en ese debate, gente que no forma parte de ninguna organización y que son súper importantes, al menos en nuestro contexto lo han sido, gente de la calle, de los barrios, de tal, que vienen a lo mejor para un tema en concreto, pero y en el resto no participan, pero que son importantes. Y luego ya veréis quién se suma y quién no se suma. Bueno, teniendo en cuenta que tuvimos tres meses, yo creo que todavía tenemos tiempo eh, de concluir más. Vale, eh, un punto que quería... Eh, señalar cuando hablabais del, de los ritmos del factor humano, vosotros habéis en el guión que nos pasaste sabía ¿no? la cultura organizativa, qué importante que es eso y creo que qué poco la estamos trabajando. Eh, como mínimo en mi experiencia, eh, ahora llevamos dos años de gobierno, se ha hablado mucho de cómo la feminización de la política, se han hecho muchos artículos, yo creo que nos falta feminizar nuestras organizaciones. O sea, es básico, es básico que nos empecemos a plantear... ¿A qué debate le estamos dando importancia? ¿Qué ritmos tenemos? Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos eh, órganos paritarios, las mujeres tenemos triple jornada de militancia. Sí, es... es entonces, eh, y bueno, ¿y qué se pone encima de la mesa? ¿Si hay espacios de curas o no? ¿Y cómo se resuelven los conflictos? Entonces, o feminizamos también, ¿no? Se dice, si las mujeres no hay revolución, pues dentro de la organización lo mismo. O empezamos a plantearnos eso o estaremos reproduciendo, eh, valorar, al militante que no tiene vida y que lo único que hace es militar y echando a la gente que por sostenibilidad de su vida no puede con ese nivel de exigencia. Dicen que la cabeza piensa donde los pies pisan y no pisamos los mismos territorios y las mismas realidades, eh, por lo cual creo que en este debate que introdujiste voy a tener contrapuntos o por lo menos eh, algunas diferencias. Eh, diferencias en que en admitir primero que estamos en un lugar de, de oposición hoy y que no tenemos que tener estos ritmos de, de hacernos cargo del gobierno. Así todo, eh, nosotros venimos con esta idea de la prefiguración de siempre anticipar el futuro hoy, de tratar de, de pensarlo anticipadamente, eh, ya trabajamos en el último Congreso de Ciudad Futura la crisis de cuando gobernemos. Empezamos a trabajar, decir, bueno, tenemos que gobernar. ¿Cuántos cuadros se necesitan? Bueno, hay que armar una universidad que eh, nos prepare y tenemos que salir a buscar y preparar. O sea, eh, una locura total. Este año tenemos elecciones, tenemos que eh, tratar de ser primera, segunda fuerza para tener posibilidad en el 2019. Pero llegamos a un congreso y dijimos, acá hay una crisis. Todos nos miraron, veníamos creciendo con mucho entusiasmo. Acá hay una crisis. En 26 meses, si ganamos las elecciones, vamos a gobernar la ciudad y qué vamos a hacer. digamos. Y eso creo que tiene que ver también con eh, una cuestión muy importante que es estos debates, o sea, estas preguntas que nos hacemos, quienes por ahí tenemos mayores niveles de responsabilidad en, la, en las organizaciones, democratizarlos. Que se sepan cuáles son los desafíos que tiene la organización, porque esa es la única manera que el compañero y compañera pueda saber dónde está parado la organización y cuál es su aporte. Y acá creo, cuando hablábamos de la militancia y demás, eh, yo vengo de, de 10 años de, de militar en... Nosotros no hablamos tanto de movimiento social, sino que nos referimos más a movimiento territorial. Venimos de trabajar en ese 20% de la población que les hablaba al comienzo, que está excluida de todo. De hecho, estuve dos años viviendo en un barrio para defender la, las últimas tierras que le quedaban a la ciudad y, sinceramente, para, la, para mí la militancia es un modo de vida. Yo entiendo de que todas las personas no pueden, digamos, compartir esto y que además el partido... De movimiento hoy se está planteando cómo hacemos para que la gente común participe ahora la gente común que nosotros estamos sumando la estamos sumando en la misma lógica de compromiso nosotros nos pasa que quienes hoy se acercan a ciudad futura no quieren quizás eh, organizar miles de charla de debate lo que quieren ser es docente voluntario de las escuelas que tenemos en los barrios más postergados y para nosotros eso es un orgullo porque de esa manera cuando vos conocés este territorio cuando conocés que hay muchos que están mucho peor que vos es muy difícil después volverte a tu casa y decir y no pensar que el martes siguiente tenés que volver a dar clases para que esos pibes terminen la escuela. Entonces, creo que ahí tenemos una, una realidad particular y creo que, de alguna manera, lo que nos sienta, digamos, más orgullo, como decía antes, es que gente que jamás militó partidariamente, que jamás militó en un movimiento social ni del feminismo, ni de los bienes comunes, ni de los recursos naturales, hoy entra a Ciudad Futura y encuentra un lugar desde el cual hacer cosas. Me parece que lo fundamental es cómo hacemos para que se acercan a nuestras organizaciones, sientan que están transformando la realidad, pero no porque están apoyando a un proyecto o a una alcaldesa, eh, con lo cual hay que hacerlo, pero fundamentalmente porque sientan que pueden estar transformando esos lugares donde, donde están. Eh, nada, no me voy a extender más. eso Después de la intervención de Karen lo mejor es que lo deje así porque bueno, lo único que puedo hacer es estropearlo. O sea que... uh, de acuerdo, nos quedan nueve minutos y era una obligación... Eh, cuando impusimos el, o pensamos el Fairless Cities en que hay algo, como se ha dicho en el pleno de presentación, que es el de la feminización, de la política. Digamos. Hay chapas de merchandising, si alguien quiere. Eh, y entonces ella os va a hacer una pregunta referente a esto, porque pensábamos que no tenía que ser un taller en específico, sino que era algo que tiene que impregnar cada una de las acciones y de los debates. Por tanto, le doy la, para la palabra a ella. Exacto, eh, por eso me gustaría preguntar no solo cómo garantizáis en vuestra organización la feminización de la política, la participación de las mujeres, pero también qué significa en práctica, eh, día a día, en vuestras organizaciones, feminizar la política, cómo estáis realizando los valores relacionados con, con el feminismo. Así que quiero decir... ¿Qué significa eh, hacer cosas de, de otra manera, de otra forma? Cómo, ¿Qué significa organizarse de otra forma? Eh, y cuidarse, y todo esto que ha dicho Mariano, Susana y bueno, eh, que ya hemos eh, mencionado, en, muy en práctica en cada de vuestras organizaciones. Y esto en dos minutos cada uno. Esto no es <risa> Titu titulares. No es y es muy poco feminizante. Bien. Eh, dos planos plano teórico plan, plano práctico. ¿no? Eh, mmm, ...trabajando con facilitación, trabajas mucho los espacios emocionales, los tienes en cuenta... ...luego a nivel operativo procuras eh, crear condiciones, procuras crear condiciones... ...luego en la práctica hay cosas que son contraproducentes. Lo comentabas, ¿no? O sea, vamos a tener todos los órganos paritarios, estupendo... ...pero la participación no es paritaria, con lo cual las mujeres... Tienen que hacer cuatro, cuatro cosas y a veces sin querer hacerlas. Tenemos un problema ahí. Um, es una tónica general, pero tenemos yo creo que aquí tenemos más preguntas que respuestas, porque la respuesta tiene que ser colectiva. La respuesta es la construcción colectiva. No sabemos cómo lo vamos a arreglar. Por lo menos sabemos que tenemos que arreglarlo y, y, y es prioritario arreglarlo. Um, ¿Cómo? Bueno, nosotros prometemos que en cuanto encontremos solución pasamos vole, porque ahora mismo no tenemos solución. Y es, y es dramático. ¿eh? Vale, la pregunta es ¿cómo garantiza Barcelona en común la feminización? La respuesta es rápida, no la garantiza. No, no, no lo conseguimos, o sea, lo queremos hacer, pero no lo conseguimos. Por algunas de las razones que ya se han dicho, porque... La conciliación siempre acaba cayendo mucho más en mano de las mujeres, yo en mi caso además soy madre en solitario con lo que ya es la cuadratura de círculo, bueno, concilio con mis padres, ¿no? porque son los que bueno, se encargan de... los cuidados. De, de, un poco. Pasa, entonces sí tenemos algunas medidas, yo creo que se comentaba, o sea, tenemos una dirección ejecutiva, por ejemplo, que es colegiada, no tienes una única figura, tampoco dos figuras, sino que de, es no ha funcionado del todo no las cosas como son, pero estaba pensada para poder repartir mejor las cargas. Tenemos una coordinadora donde en principio la, la, la participación es paritaria, pero tampoco resulta porque como hay suplentes y hay muchas veces que alguien no puede ir, otros sí, nos acabamos encontrando con muchos más hombres que mujeres, aunque la representación en priori es paritaria, es en plan, oye, no puedo ir, que vaya este, y siempre pueden ir más los hombres que las mujeres. Hemos empezado, y eso sí es una medida concreta a la que estamos destinando recursos, un diagnóstico de la situación de género y de feminización de la, de la política dentro de la nuestra organización. O sea, hemos dedicado recursos, se ha contratado gente experta en el tema que están haciendo ahora todo el trabajo de campo, observación participante, encuestas y tendremos resultados en breve del diagnóstico y después vendrán las medidas y las estrategias. Siempre ponemos espacios de cura para los niños y niñas cuando se hacen sesiones de formación, plenarios y debates. Pero también os lo digo, muchas veces está el monitor o la monitora solo y a veces con un niño o con dos, porque la gente con los horarios que son estas cosas prefiere dejar los niños en casa con el padre o la madre o los abuelos o los primos o con quien sea. Hemos empezado desde esta semana, ha empezado... Que dos días a la semana pondremos servicio de atención a niños fijo de 6 a 9 de la noche haya o no haya niños con lo que también son recursos hemos empezado esta semana y os digo el otro día solo estaba mi hija feliz porque dos horas de monitor para ella era la bomba pero lo vamos a seguir manteniendo de momento vamos a hacer la por la piloto estos dos días que la gente se acostumbre que si las reuniones son esos dos días de 6 a 9 va a poder llevar a los niños y además el monitor les va a dar la cena si la traen de casa, porque el problema es que a las 9 los niños no hayan cenado, no nos engañemos tampoco. Y puede que más adelante, si este servicio va bien, pues se haga un cofinanciamiento por parte de las familias. O sea, a mí no me importa pagar cuatro euros, cinco euros, lo que sea, por poder conciliar esto. Entonces son medidas concretas que vamos a ver cómo van a ir saliendo, pero la, la respuesta es que ahora mismo no, no lo garantizamos. Totalmente de acuerdo. No lo estamos garantizando, yo creo que hasta que fueron las elecciones lo que se garantizó fue la representación de las mujeres, de ahí a que creáramos en la mayoría de los casos órganos paritarios, pero obviamente eh, no es solo si, si, si se llega a cumplir con esa paridad en los órganos, es muy bien, una vez hay una reunión de 51 personas, ¿quién tiene los tempos? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Eh, nosotros eso... Bueno, una vez que me tocó a mí ser mesa en una de nuestras reuniones, empecé a hacerlo, claro, las, los datos eh, abruman, ¿no? El ritmo institucional, como le dices tú, cómo cuando tienes un problema de ciudad que necesita que nos sentemos y que tomemos una decisión, dices, no, mira, es que a mí ahora me toca conciliar, pero conciliar quiere decir que yo me tiro en el sofá, o sea, conciliar no es solo que es que tengo una madre enferma, entonces, bueno, yo creo que sí que hay unas cuantas compañeras que lo estamos haciendo a título individual, porque es que si no llega un momento, bueno, tú lo has dicho, los cuadros, al final moriremos. O sea, me sorprende si vamos a llegar al 2019 eh, enteros, ¿no? Y bueno, es el reto, el que por favor, el que encuentre la manera que avise. Eh, bueno, no lo lograron, pero sí por lo menos desde mi lugar y de nuestra experiencia han hecho una contribución importantísima con este concepto de feminizar la política o de pensar la política en femenino, digamos, también nos gusta decirlo a nosotros. Eh porque creo que nos ha costado mucho a las organizaciones y a los movimientos encontrarle la vuelta a este tema y salirnos por ahí. Yo creo que hay muchas consignas del feminismo que por supuesto uno comparte y defiende, pero que están muy ancladas en la lógica liberal, digamos, en los derechos individuales más que en el modo de sociedad. Entonces me parece que, o por lo menos a nosotros desde Ciudad Futura nos pasó cuando se empezó a hablar eh, desde acá de feminización de la política, de decir, es por ahí. Digamos, es por ahí porque me parece que como en un montón de temas nosotros podemos tener razones o muy buenas ideas o las ideas más nobles, pero si no logramos pedagogizar esto, si no logramos eh, de alguna manera, también decimos nosotros, romper el círculo de estar hablándonos entre los que ya estamos convencidos de estos temas, digamos, cómo hacemos para que estas transformaciones que están, digamos, que es lo más difícil porque son las... La, la, culturas que vamos absorbiendo desde muy temprana edad, son las prácticas y las costumbres y las formas de relacionamiento patriarcales que tenemos desde niños. Entonces, ¿cómo hacemos? No solamente para que los militantes, las organizaciones, nuestros gobiernos se feminicen sino para que este debate esté inserto en la, en la sociedad. Entonces, como decía el compañero, yo creo que tenemos muchísimas preguntas y de hecho todas las que tengo en esto son preguntas. ¿Cómo construimos una hegemonía? ¿Cómo pedagogizamos? ¿Cómo hacemos también para evitar los riesgos? ¿Cómo hacemos para no convertirnos en algo así como una patrulla de control que anda de alguna manera diciéndole a cada uno si es feminista o si es machista? Eh, creo que eso es algo y que sobre todo dentro de la organización nosotros lo estamos trabajando mucho. Este año incorporamos líneas estratégicas a estos motores. Una es la organización y la feminización de la política porque es esto, no hay que buscar las salidas individuales de cada militante, sino que hay que construir una propuesta. De, desde la organización así que me parece que estamos eh, todos y todas en esta construcción pero por más que no lo hayan logrado les quiero decir que para nosotros fueron una contribución importante y además como mujer es una contradicción todo el tiempo lo he discutido y, lo, y no me o sea no me avergüenza reconocer que tengo contradicciones y que cuando me enteré que Ada estaba embarazada embarazado ¿Cómo se le ocurrió, ¿Cómo se le ocurrió? O sea, yo no soy alcaldesa, no, o sea, me, me cuesta, pero claro, hay una sociedad que está armada para que yo diga que una frase como que si fuera hombre ya quisiera tener hijos, pero como soy mujer, esta decisión me cuesta mucho más. Así que sin lugar a dudas hay mucho para hacer. Sí, yo, yo creo que es un tema compartido que no creo que nadie, ninguna organización tiene solucionado. Yo creo que sí que es importante el hecho, el hecho de que se haya puesto encima de la mesa y que permanentemente se esté insistiendo en el tema, se, esté, se estén tomando, digamos, uh, decisiones y medidas para, para que esto sea posible. Eso no quita el que pese a los espacios paritarios, a los espacios más de cuidados, no solo de criaturas sino espacios de cuidados dentro de la organización estar pendiente de, de los problemas digamos ¿no? que lo personal es político y cómo esos problemas afectan a la organización pero también ser realistas de que las organizaciones que hemos construido no están impregnadas de eso sino que están impregnadas podríamos decir de lo contrario ¿no? de una cultura institucional bastante machista, bastante construida, digamos, para la militancia masculina y creo que ahí tenemos un largo camino a recorrer y que no podemos, digamos, dejar de banda. Bueno, eh, ya hemos vencido el tiempo, hemos empezado también tarde, a agradecer... Que, que hayamos hecho este corte. Antes de ir a desayunar teníamos que hacer un poco de resumen. La verdad os digo, es muy difícil. Primero porque... Pero bueno, he apuntado algunas claves o palabras que creo que han flotado en el ambiente y que si alguien pretende crear una organización, las tendrá que seguro escritas en algún documento. Una es generosidad. Generosidad de todos aquellos para un nuevo proyecto. Otro es el de la participación mediante el activismo, haciendo cosas no solo en el debate y sobre todo aquellos que no participan, cómo los integramos. Aquí tendría que haber con el tema de la feminización, ¿no? este gran reto que además incluye tantas y tantas cosas, es decir, todo aquello que es periférico hasta ahora, cómo lo hacemos más central. Y por último diría que el tema de los cuidados y aquí... Creo que ha salido un semáforo no rojo, sino triple rojo, peligro y una advertencia. Como conclusión, y lo siento porque a lo mejor ahora no sé si, si, si en, el, en el objetivo del, del taller estaba, creo que nos vamos con más retos que respuestas. Y, y a lo mejor este es el aprendizaje, pero también creo que es la característica de las organizaciones que tenemos. Son organizaciones dinámicas que no tienen y son conscientes de no tener respuestas sino que se definen en tanto que las buscan. Esto es la innovación y por eso somos transformadores, porque no tenemos respuesta. Gracias y a la próxima. Ahora tenéis desayuno.